Hola amigos desde La Cocina de España queremos felicitaros estas navidades y el año 2021 que a ver si es mucho mejor que este año y viene la vacuna rápido y nos podemos abrazar y nos podemos besar porque eso es una necesidad que ya tengo yo, ya quiero besaros, abrazaros así que feliz 2021 ¡Adiós!